Magnesio. Los estudios muestran que las personas con cálculos renales recurrentes que tomaron suplemento de magnesio mostraron una mejora significativa en los síntomas. Todo indica que es realmente eficaz. En primer lugar, hay varias investigaciones que demuestran que el magnesio, el mineral en general, no específicamente el cloruro de magnesio, es esencial para la prevención de la formación de cálculos renales. ¿Por qué? Porque es un mineral esencial cuando el oxalato de calcio se acumula innecesariamente en el cuerpo creando cálculos renales. Cabe destacar que este oxalato suele ser la causa del 80% de los cálculos renales. Está demostrado que el consumo de magnesio puede reducir la formación de cálculos de una manera eficaz. Obviamente cada persona es diferente, pero la acción de los minerales es buena para contrarrestar los efectos del oxalato y calcio y lo que es todavía más importante, en principio cualquier compuesto que contenga magnesio en su composición puede ser eficaz a la hora de combatir los cálculos renales. Se debe consumir verduras, sobre todo las que son ricas en magnesio vitamina b6 y potasio esta es una de las mejores maneras de prevenir la formación de cálculos renales además de tu cloruro y si no soporta su sabor un suplemento en cápsulas del mismo sumo de limón los limones contienen ácido cítrico o citrato un compuesto que ayuda a descomponer los depósitos de calcio los cálculos biliares y los cálculos renales y retardan su crecimiento beber el sumo de dos limones el primero con el estómago vacío o a primera hora de la mañana y otro unas pocas horas antes de la cena pueden ayudar a deshacer los cálculos más pequeños además de tener un montón de beneficios para tu salud infusión de albahaca contiene ácido acético que ayuda a romper los cálculos renales también reduce los niveles de ácido úrico lo que reduce el riesgo de desarrollar futuras piedras también puedes agregar de 5 a 6 hojas grandes de albahaca diariamente a tus ensaladas con el fin de eliminar las piedras de las vías urinarias vinagre de manzana Contiene ácido cítrico que puede ayudar a disolver los depósitos de calcio. Evita que el ácido úrico se cristalice, eliminando los cálculos ya existentes y limpiando el riñón. Dos cucharadas de vinagre de manzana puro mezclado con un poquito de agua pueden reducir los síntomas de los cálculos renales y prevenir su desarrollo. Esta mezcla se puede beber tres veces al día y puede ser más efectiva cuando se consume antes de las comidas. Aceite de oliva extra virgen Puede ayudar a facilitar la eliminación de los cálculos renales al lubricar el tracto urinario. Dos cucharadas a primera hora de la mañana y otra al final de la tarde, al igual que otros remedios herbales, puede reducir el dolor y la incomodidad. Sandía o patilla contiene una gran cantidad de agua que eliminará las piedras de los riñones. Como sabrás, la hidratación es muy importante para deshacerse de los cálculos renales. Junto con esto, la sandía también es rica en potasio que ayuda a mantener los riñones sanos. Comer sandía con regularidad ayudará a prevenir la formación de cálculos renales. Sumo de granada Se cree que las propiedades astringentes y antioxidantes de las granadas reducen las posibilidades de desarrollar cálculos renales y facilitan su eliminación. También contienen compuestos que disminuyen la acidez de la orina, lo que dificulta la formación de los mismos. Comprar granadas enteras y comer sus semillas o exprimirlas es la forma más fácil de obtener estos beneficios para la salud. Jugo de rábano. Beber jugo de rábano puede limpiar sus riñones y prevenir la formación de cálculos renales. Para hacer el jugo, pele el rábano y quite el tallo. Ráyelo y póngalo en una licuadora para extraer el jugo. Bebe un vaso de esto por la mañana y otro por la noche, preferiblemente con el estómago vacío. El jugo extraído de las hojas también es muy eficaz. Frijoles. La forma que tienen los frijoles pueden ser un ejemplo del potencial curativo que los mismos poseen. Son una excelente fuente de magnesio que ayuda a reducir los síntomas asociados con los cálculos renales. Tradicionalmente las vainas eran preparadas como cocimiento medicinal y esto se ha convertido en un efectivo remedio casero para tratar las piedras en el riñón o cálculos renales. Saca los frijoles de sus vainas y pon a hervir por 6 horas en agua. Este líquido resultante debe ser colado luego dejarlo refrescar y beber durante un día completo para aliviar el dolor provocado por las piedras en el riñón. Diente de león contiene compuestos que incrementan la producción de bilis y orina, lo que ayuda a eliminar los desechos del cuerpo. En forma de píldora o cápsula, 500 miligramos de extracto de diente de león seco pueden ayudar a aliviar los síntomas de los cálculos renales o prevenir su formación, o puede también tomar diariamente de 3 a 4 tazas en forma de infusión o zumo. Beber agua. Beber una cantidad de agua importante también es fundamental para mantener la orina diluida y así eliminar las piedras en el riñón. Compresas calientes Para eludir la aparición de cálculos renales y calmar a la vez cualquier molestia, podemos aplicar calor en la zona afectada entre las lumbares y las dorsales. Ahora ¿Qué son cálculos renales? Un cálculo renal es una masa dura que se forma a partir de los cristales de oxalato de calcio presentes en la orina. Los cálculos creados por oxalato de calcio son el tipo más común de cálculo renal que existe. Los oxalatos son sustancias habitualmente muy incoloras y reductoras y son tóxicas y una vez absorbidas en el tubo digestivo se unen a los iones de calcio formando el oxalato de calcio, una sal muy poco soluble. De esta manera, por una parte se elimina el calcio como elemento esencial del organismo y por otra parte se cristaliza formando un cálculo que puede obstaculizar los conductos renales. Cuando esta sal se forma en el proceso digestivo oxalato más calcio dietético, se eliminan con las heces puesto que no es absorbible. Las piedras renales también suelen estar formadas en su mayoría por oxalato cálcico. A los pacientes afectados de los riñones se les recomienda una dieta pobre en oxalatos. Entre los alimentos ricos en oxalatos se encuentran los siguientes. Como es sabido el ácido oxálico o los oxalatos son compuestos contenidos en algunos alimentos que inhiben la absorción del calcio al unirse a este mineral y volverlo insoluble en el intestino. Por eso, para prevenir deficiencias de calcio, debemos reducir la ingesta simultánea de este junto a los alimentos que mayor contenido en oxalatos poseen. Otros alimentos ricos en oxalatos son la cerveza negra, el té de la India y todos los zumos de frutos rojos y bayas. Todos los derivados de la soja en judías secas, bebidas, tofu, yogures, salsas de soja, etc. Canela, pimienta negra, jengibre, semillas de sésamo y sus derivados, aceite itaín, crema de sésamo, aceitunas verdes y negras, rúcula, apio, zanahoria cruda, calabaza, chirvía, escarola, berenjena, berros, tomate, fresas, kiwi, groselas, arándanos, moras, bayas, cáscaras de limón, naranja y lima. Dátiles, higos, caquis, nueces de macadamia, pistacho, avellanas, piñones, almendras, nueces pecanas, semillas de girasol, amaranto, quinoa, judías secas, blancas y negras, garbanzos, habas, harina de trigo integral, salvado de trigo, camut, avena, trigo, etc. Por lo general, los que contienen son alimentos considerados saludables y hasta superalimentos. Por ejemplo, las espinacas figuran a la cabeza de esta lista. Por lo que no se recomienda que se consuman acompañadas de alimentos ricos en calcio, pues inhibirán sus efectos. Tampoco es recomendable comerla en exceso si eres propenso a los cálculos renales. Ahora, ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas no aparecen hasta que la piedra comienza a desplazarse por el riñón o cuando atraviesa el uréter, es decir, el tubo que conecta el riñón y la vejiga. Desde ese momento los síntomas son un intenso dolor al orinar debajo de las costillas y en la parte inferior del abdomen, náuseas y vómitos, orina turbia o de color rojizo, fiebres escalofríos y micciones en pequeñas cantidades.